Gracias, presidente. Buenas tardes, buenas tardes. Ya avanzamos que vamos a apoyar eh, esta moción. La vamos a apoyar porque no podemos estar en desacuerdo con su parte propositiva, pero el nuestro no puede ni va a ser un apoyo acrítico, porque lo que somos incapaces de compartir es su exposición de motivos. No reconocemos que la ley de memoria histórica del Partido Socialista sea el hito más importante en la recuperación de la dignidad de las víctimas, porque para nosotros, sin ninguna duda, el verdadero impulso la recuperación de la dignidad de las víctimas no viene de su ley. Si hoy y ahora continuamos hablando de este tema y ustedes se plantean la reforma de su ley, no es porque hagan ustedes autocríticas, pura y simplemente porque la sociedad civil y, más en concreto, las diversas y numerosas asociaciones y foros por la memoria que integran el movimiento social, por la memoria democrática, a quienes desde aquí felicito y presento mis respetos, llevan ya una década denunciando esa insuficiencia y clamando por la reforma hasta lograr que ustedes mismos, sus autores, no tengan otro remedio que abordar la reforma de esa ley que ustedes ya no se atreven a defender. No reconocemos tampoco que el Estado haya venido realizando un esfuerzo de reparación y compensación, tal y como proclama su exposición de motivos. No podemos aceptar esa complaciente afirmación. Cuando en 2014 Pablo de Grey, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, nos recordaba que la guerra civil española y los 40 años de dictadura que le siguieron dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos o exilio, entre otros. Y sin tapujos afirmaba que los esfuerzos por responder a los legados de la guerra civil y de la dictadura han estado caracterizados por la fragmentación o que las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al Partido Socialista hay que recordarle una vez más que, como viene siendo ya una marca de la casa, está pretendiendo otra vez la cuadratura del círculo. La exposición de motivos de la moción que aquí nos traen es un buen ejemplo de cómo decir una cosa y la contraria y pensar que cuela y que nadie se da cuenta. Si la Ley de Memoria Histórica de 2007 era tan completa, ¿cómo es posible que diez años después necesite una reforma radical como la que parece que proponen? Es por eso que nosotros vamos a echarles una mano y les vamos a dar la oportunidad y la ocasión de que esta vez no se queden ustedes a medias y sean valientes. Es por eso, aunque con pocas esperanzas, que les proponemos las siguientes enmiendas de adición, bien en esta moción o en la futura proposición de ley que nos anuncia. Adherirse, de una vez, a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Les recuerdo que la firma y ratificación de la Convención de la ONU fue un compromiso ya adquirido en la novena legislatura en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno del señor Zapatero el 12 de diciembre de 2008. No sé qué presiones recibieron ustedes y de quién para cambiar de opinión. Algún día espero que nos lo expliquen. Derogar la ley de amnistía, los apartados que permiten la impunidad de los crímenes, fr crímenes franquistas, siguiendo las recomendaciones de unos comités de la izquierda radical como son el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura. No nos hagan trampas. Eh, ustedes cogen las recomendaciones que les interesa de dichos organismos y las que no las omiten y dicen que son cosa de la izquierda radical. Sean un poco coherentes, por favor. La preservación de los archivos y otras pruebas relativas a crímenes de derecho internacional perpetrados durante la guerra civil y el régimen franquista y la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. A día de hoy no se ha tomado todavía ninguna medida de envergadura para abordar la conservación y catalogación de los fondos documentales. Eh, me refiero sobre todo a los casos de bebés robados y los archivos pertenecientes a la Iglesia Católica y también los archivos militares. Hay que impulsar también medidas legislativas para la localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo y revisar el modelo actual donde el Estado delega la responsabilidad sobre las exhumaciones de las fosas. Seguimos siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados. ¿No les da vergüenza? ¿Es esa la marca España? Hay que impulsar medidas legislativas para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la guerra civil y el franquismo. Es una vergüenza que a día de hoy sigamos teniendo la mayor fosa común de España en el Valle de los Caídos. Es una vergüenza que siga siendo un monumento de exaltación del franquismo y el nacionalcatolicismo al que peregrinan periódicamente los nostálgicos de la dictadura. Esperemos que apoyen nuestras enmiendas necesarias por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y como decía el relator de Naciones Unidas, Luis Joinet, para poder pasar la página hay que haberla leído antes. Gracias. Muchas gracias, senador Comunera.